Minecraft, pero si ataco, se acaba Chicos, ya estamos por aquí, así que... Es un reto bastante difícil, así que agarramos madera. Nos hacemos por aquí. Ay, nos hacemos por aquí un pico. Y agarramos piedra. Nos hacemos por aquí herramientas ya mejores. Porque las vamos a necesitar, la verdad la espada, no sé ni para qué me la hago no me la... <risa> no me la voy a hacer porque no puedo atacar Agarramos comida Porque la vamos a necesitar Sí o sí Nos hacemos tal que la comida Por aquí, se acaba todo Así que Bien, Tenemos que apuntar, vamos a pegar Y ahora sí, tenemos que Bajar por aquí no hay Mucho, uh, perfecto Hierro, necesitamos También necesitamos más carbón, chavo Necesitamos mucho carbón. No, no es que. ¿Sabes lo que digo? Si no te la jodas. ¿Para qué juegas? No te, no te puedo atacar. Soleil. No. Perfecto. Si algo malo siempre vienen las cosas buenas. Espérate que me. pasa no? hecho esto? No, no, no, no, no, no, no, no. No te puedo atacar. No te puedo atacar. Pero qué hago con este bicho, no puedo atacar. ¿Qué hago? No sé qué hacer, Ahí, ay, ay, qué quedó. Vamos. Hay que dar cerrado. bueno pues. Que no quiero la cosa, necesitamos ir más. ¡Ah! carbón. tenemos por aquí ya tres de.. esto de. Hierro, y qué es lo que vamos a hacer Vamos suficientemente porque necesitamos un cubo con agua Nos podemos hacer tranquilitamente de acá y Ojo chicos, que se hizo de noche y está muy difícil Nosotros dormimos tranquilitamente, porque no podemos atacar Y bueno, solo quería recordarles a todo el mundo Feliz Navidad chicos, que la pasen súper, porque O sea, esto ya recuerda, no sé cuándo se suba esto pero. Feliz naviocho, feliz navio. Llevo un rato buscando, pero es que literalmente no hay una idea Con lo que necesito, Con lo que necesito y ojo lo que me encontré Esto está mejor No me la conté Como que un bobo Como que un bobo Que Se venga el sol Ahí está. Por fin, podemos estar en paz. Así, vamos para abajo. Yo me lo pongo. Y ojo lo que hay. Hay hierro. Vamos. Ya saben que yo nunca acostumbro a hacerme escudos ni nada por el estilo, pero ahora sí que sí. No necesitamos bastante. Porque hay un esqueleto allá abajo que nos está atacando. Adiós, No. No. No. Ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ejoder. Este, Uf. ¿Qué? está acá? Man? Amigo, no sé qué hacer Amigos, ya hemos bajado bastante. No sé qué más podemos hacer. ¡Diamante! ¡Ojo! ¿Que son dos, o dos? Ah, son solo dos. Bueno, algo es algo. ¡Uh, hierro! Les prometo que es 100% legal. Chavos, acabo de descubrir con qué podemos acabar con los asquerosos mobs. Y. ¡Bien! Miren. Okay. bien. Ahí está, Así de fácil se liberan los mobs sin atacar. Bueno, aquí seguimos, chavos? Y, ala. Uh, lapse azul. No, no, no, no, no, no. No, no me explote la lapse azul, porque ¿la es escapar? Viendo cómo van las cosas, necesitamos otro expulsio, sí. Necesitamos otro expulsio, sí. Llevo 22 de hierro, no me alcanza ni para la armadura. Y vean lo que estoy sufriendo. Un asupro con los mods ahorita. No me alcanza para... ahorita para la armadura. Pero, o sea, yo veo como vivo. Como están las cosas, yo creo que me voy a tener que hacer lo que pueda dar armadura. Mucho daño. Lo que digo y se me hace realidad. Gracias juego. Microfono aquí. Mira, aprovechando, me llevo uno de estos. Irlandesita que no me sirve para nada. De hierro. Y el alto horno. Uno de los 27. El uno que les queda bien. De... Ahora sí que sí. Nos hacemos esto tal que aquí. Un petro Lo que podamos hacernos. O sea, no importa. Vamos muy bien armados. No sé qué más puedo pedirle al Minecraft. Mi Hola amigo, ¿cómo estás? No, no, no quiero pelear. No, es que no quiero pelear cuando están cerca del agua. ¡Es neta! porque está plagado de mobs? Está plagado de mobs. Ni siquiera los endermen son buena... buena gente. neta? ¿Dónde se va a poner? ¡Pegarle! ¡Miren! llevante. Ya maté, por ahí hay un creeper. Primero lo quiero matar. Ven. Ahora sí. Falta conseguir el lago de lava. lo único que me falta conseguir. Justo con... ya falta, ¿no? Pero cuánto hay acá. ¿Cuánto hay acá para poderme.? Solo hay uno como siempre, ¿verdad? Por fin, ahora sí, perfecto, Lo tengo acá, pero, lo que tú no cuentas, es, es que estoy haciendo mis ojos retos. Se buen tanto y tanto, en serio, vean lo que me he encontrado, vean, gracias, de veras, Fuenca, gracias, te lo agradezco. Y lo agradezco a mí. De corazón, en serio. Nunca pensé encontrarme un lado de la base que faltan seis. Ahorita vamos, nos sea, vemos. Y... Por fin hemos llegado. Por fin, después de tanto... Mi amigo les que se ve muy solo. Adiós. Oye, primero que nada, vamos a dormir. ¿Por qué? Mañana hace un ya un día largo. Ok. un <risa> dormido. <risa> vamos a hacer lo que esté. está. Y ojo con lo que vamos a hacer. Ojo. Vamos a colocar aquí lo de obsidiana. Dos, tres. ...2, 3... ...han pillado uno de más, no sé por qué... ...no sé ni para qué... ...pero he pillado uno de más... ...así que... ...es... ...lo que me va a costar... ...ahí está, lo hemos conseguido... ...lo hemos conseguido, ahora... ...es pues por aquí... ...y... ...nos vamos... ...no, antes de nada... Antes de irnos, tenemos que cocinar algo muy importante. Uno, dos, tres, cuatro. Que es lo más barato. Sí, saben lo que es, ¿verdad? Que ¿Sí saben lo que es. Ya espero que sí. Hablando del rey de Roma, miren quién es vino a visitar. Sí, me por lo menos, a visitar. Se si te parece, es el personal 2. Por ganar más. Pero vamos a acá. Porque seguramente por aquí hay algo muy interesante. Para ah, yo nosotros. andando un buen rato... Oh, oh, oh. Buen rato. Y no he encontrado en nada, pero... Ahorita lo encontré, se lo juro. Ay, sinceramente estoy un poco cansado, porque llevo como dos horas grabando. No es broma, llevo dos horas aproximadamente. Así que... Uf, me está costando bastante este reto No sé ni para qué lo hago Pero... Pues... No sé si... No sé si se reciba coño, Pero yo espero que sí Porque... En serio Se tarda uno mucho En hacer este tipo de retos Así que yo solo les pido que dejen Amor, por favor Porque... Los retos... Son muy difíciles de hacer. Es todo. Gracias por su comprensión. Uy, se me... ¿Saben cuál es el problema? Aquí estos no sé qué Los líderes no sé qué ¿Qué es lo que voy a decir? Bueno, ahora sí. Ya, conseguí las varas de Blaze. Como pude. Aquí con el le digo este conseguí los ojos así que vamos a darle va para allá perfecto va para allá y me lo devuelve perfecto así que vamos para allá. antes de continuar si sí. muchísimas camas hay madera así que bueno ahora toca lo inesperado Armadura épica. Bueno. Ya que tenemos la armadura. Yo me voy en barco. Yo me voy en barco. ¿Por qué no? Vámonos en barco. Mira. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Perfecto. Me lo da. Perfecto. Llevamos los 16 ojos exactos. Pues nada, amigos, llevo un buen rato caminando me encontraba por esta aldea, entonces decidí quedarme aquí porque, haciendo haciéndole mi aquí Entonces, yo creo que dormimos. Y, y como pierdo el rojo increíble. Por lo que indicaba, según estaba como por acá, no, no sé por dónde. No sé... ¿Por qué se va para atrás? Yo no entiendo nada. Realmente no sé lo que estoy diciendo. Me metí por un lugar, pero bueno. Eh, hey. sí llegué, sí llegué. Ahora solo falta ver dónde está. Ah, perfecto. No tengo, no tengo antorchas, mira. ¿Qué? Por aquí. Yo creo que con estas antorchas es más que suficiente. Adiós, escudo, no hay... Bueno... Sí, sí, yo te quise... Me ayudo este... por aquí... ¿Qué otra cosa? Vamos a ver qué hay por aquí... Pan... Y ah. más manzana... Perfecto... Yo pienso que es por aquí. Yo pienso... Sinceramente... ¡Hola! Mira... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, El barco, que ya no, solo está. El barco sí me puede salvar. Eh, dejo esto. Ya me da lo que tiene de durabilidad. Llevo un bendito rato buscando el bendito Stronghold. Y la neta no lo encuentro. Me descansé tantito tío. <risa> Cerré el Minecraft literalmente. Los odio. Los odio. ¿Qué me pasa esto a mí? Vamos a buscar otra salida. Me matan. Es mi amigo